Una joven resultó herida de una puñalada por una hermana suya En un hecho ocurrido en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís Se trata de la nombrada Ana Iris de la Rosa Quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul Mi sobrino fue a mi casa y se llevó uno palo de mi casa Entonces yo le reclamé y dije que si él quería los palos él tenía que pedirme permiso Y él me dijo de todo, mi hermana fue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 Y de ahí para acá fue que comenzó el conflicto. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.